7 de la mañana, 40 minutos, continuamos con más en esta primera edición de Avia, ya la Noticias si y vamos a establecer contacto con María Constanza Costa, periodista internacional, para hablar de la novena cumbre de las Américas. ¿Cómo estás María? Qué gusto tener este contacto contigo. Buen día Oscar, ¿cómo estás? Buen días a todos y a todas. Bueno, ya ha iniciado lo que es la cumbre de las Américas, luces, sombras de lo que está sucediendo en Estados Unidos y mucho más cuando hay la ausencia de varios presidentes a raíz de esta exclusión que se daba desde los Estados Unidos a tres países de Latinoamérica. Sí, bueno, viste en la clave, ¿no? Me parece que la, la palabra que define esta cumbre es deslucida o una cumbre sin mucho brillo, ¿no? Justamente por... Por esta expulsión que se generó de, de Nicaragua, de, de Venezuela, de Cuba, bueno, la situación de Nicaragua es diferente, pero digamos, por estos este, por estos posicionamientos que fueron tomando el resto de los países eh, de la región, como por ejemplo eh, Bolivia, y lo más fuerte, sin lugar a dudas, fue la decisión del presidente eh, mexicano, ¿no? Eh, Manuel López Obrador, de no ir a la cumbre. O sea, ¿por qué es, es, esto es relevante y esto es importante? Bueno, porque el principal tema de la cumbre es eh, la cuestión migratoria, ¿no? La cuestión de, de la migración, sobre todo de la migración eh, que viene desde el Triángulo Norte, ¿no? Guatemala, Honduras y, y El Salvador. Un tema también que hay que decir, este, Oscar, que... El presidente Biden ha dejado en manos de alguna manera de la vicepresidenta Kamala Harris, ¿no? O sea, uh -huh. lo que quiero decir es que de los presidentes de estos tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, ninguno participa de, de esta cumbre, ¿no? Entonces eso ya nos da un dato de que los objetivos que tenía Estados Unidos, que era un poco este fortalecer su, su, su presencia en la región, su impronta en la región, disminuir también ¿no? la influencia que viene teniendo China este en este contexto post-pandémico, también en el que tuvo durante la pandemia, eh, bueno... Es, es, es un dato, ¿no? O sea, para tratar el tema, el, el tema que es un, un gran tema de, de, de, de la agenda, digamos, entre Estados Unidos y Centroamérica, y también en un momento donde empieza a, a, a generarse otra caravana migratoria, ¿no?, desde Centroamérica hacia Estados Unidos, con lo cual este, habla, de, de digamos, de estas, de estas ausencias, digamos, de esta imposibilidad de Estados Unidos de, de cumplir sus objetivos. Pero también habla de la situación en la que vive la región, ¿no? Digamos, no hay este, países, si querés, que vayan a hacer un, este, un, un seguidismo acrítico, digamos, ¿no? O que se vayan a alinear detrás de Estados Unidos y que vayan, por ejemplo, a este, dejar a un costado su relación con China, digamos, no, no estamos en ese escenario, ¿no?, Este, de, de, de que es el que podría pretender Estados Unidos y, y esta administración. Entonces, me parece que con ese dato de las ausencias, eh, habla también de un contexto más general, ¿no?, de, de lo que pretende hacer Estados Unidos, por otro lado, que Estados Unidos es anfitrión de esta de esta cumbre este, de las Américas, la novena, pero recordá que en la última cumbre de, de Lima no participó, no la administración Trump decidió no participar, pero a su vez también este, se propone para, para hacerse de, de, de, de la cumbre no que era posterior. digo Me parece que eh, responde también a una, una suerte de política errática que viene teniendo este, Estados Unidos en la región, este, y entonces eso da como resultado, ¿no? Esta cumbre eh, deslucida, veíamos ayer que en, en, en la reunión de cancilleres, por ejemplo, el canciller argentino, o sea, por un ejemplo, de, de la intervención, Santiago Cafiero hablaba, ¿no? Por ejemplo, de, de, del desgaste del rol este, de la OEA, bueno, tampoco propiamente del rol de la OEA durante el golpe en Bolivia, digo, me parece que hay un montón de datos este, que, que, que dan un panorama de por qué esta cumbre tiene las características que viene teniendo y que muchas tienen que ver con la propia administración de Estados Unidos, ¿no? Digo, con, con la propia este, administración demócrata que tiene ciertas diferencias este, sobre cómo proceder sobre, sobre la región. Este, entonces me parece que ese es un, un poco el, el mapa más general, ¿no? Claro. Eh, obviamente que sí. Claro, y María Constanza, ese es el punto, ¿no? Ese poder hegemónico que tenía Estados Unidos y en esa administración que tú señalas, pues, eh, pierde fuerza, ¿no? En el sentido no solamente la cumbre, sino también Estados Unidos, porque esa administración ya no es tan relevante para los países de Latinoamérica que hacen escuchar sus voces. Sí, vos pensás que cuando nació esta, esta cumbre allá por eh, 1994, digamos, era un momento eh, global totalmente diferente, ¿no? Podemos llamarlo el, el momento de la posguerra fría, si querés, o sea, donde Estados Unidos tenía un liderazgo claro, como, como un claro ¿no? ganador de esa, de, esa, de, esa, de esa posguerra, digamos, y esto es un escenario totalmente diferente con, con potencias este, como China, digamos, bueno, como, como Rusia también. O sea, digo, es un escenario donde claramente Estados Unidos eh, no tiene a la región ordenada, ¿no? A su, a ese, ese patio trasero este, ordenado de una manera este, prolija y que le hace un, un seguidismo acrítico. Digamos, es un escenario totalmente diferente y además esta administración eh, no digamos, la, la administración de Biden, no me refiero, no tuvo grandes transformaciones en cuanto a la política hacia la, la, la región. No pudo este, solucionar, digamos, o, o, o dar soluciones ¿no? al tema migratorio, tampoco recursos, este, recursos que había prometido hacia la región tampoco se terminaron de, de, de, de entregar o de resolver. Digo, me parece que tiene una, una serie todavía de. sí digamos, de, de, de agujeros, o, o no, no se termina de ver bien cómo es esa ruptura con, por ejemplo, lo que fue la administración Trump. O sea, algunos hablan que en realidad es como la misma política de manera más leve, pero que en el fondo es la misma política. Entonces, este, me parece que de eso habla también, ¿no? La, la, la, la, las ausencias en esta cumbre... Este, que, que son que son muchas no este y también con con esta cuestión expulsiva de querer expulsar a, a Cuba y a Venezuela este digamos de una forma unilateral sin creer digamos que eso quizá iba a levantar este el revuelo que levantó digamos o, o las posiciones que se levantaron en función de eso. ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hubo quizá un, un diagnóstico mal hecho, este, o no, o, o mejor dicho, una, una posición muy fuerte de Estados Unidos de querer este, igualmente este, dejar esa, esa, esa posición plantada. Eh, lo cierto es que eso generó ¿no? cierto, cierto desgaste de, de la propia cumbre antes de, antes de empezar. Obviamente que, que la, la organización de la cumbre se respetó, no es que se armó una contracumbre, digamos como se, se podía haber planteado en algún momento, claro. pero sí es cierto que este, se llega de otra manera. Bueno, María Constanza, Estados Unidos ha sido impulsar una agenda económica regional, que era uno de los principales temas dentro de la cumbre, pero ayer veíamos a las afueras de la cumbre gente inmigrante que protestaba contra el presidente de los Estados Unidos, eh, aparte del tema de esta exclusión que se ha dado, pero también otros temas en los cuales en agenda se ponían en la sesión de los cancilleres el, el, la participación que tuvo la OEA sobre todo en nuestro país y también la República Argentina que es el portavoz de la CELAC de todos estos eh, problemas que se sienten excluidos tanto la región latinoamericana frente a esta imposición que tiene Estados Unidos y que sin duda ya ha perdido fuerza en todo aquello. Sí, bueno, las las voces disidentes, o sea, me parece que vienen de, de, también de sectores de la sociedad civil, pero también de algunos este, digamos de algunos estados, el, el mismo presidente Alberto Fernández dijo digamos que, que, que su, su mensaje o su, o su rol tenía que ver con, con una América Latina unida y sin exclusiones, no digamos en, en, en clara alusión a lo que había sucedido con la, con la convocatoria a, a esta cumbre. Yo creo que particularmente en, en, en el rol de la Argentina y en el rol de la CELAC eh, va a ser un, un discurso muy, muy esperado y, y muy importante, porque bueno, el mismo presidente Maduro, por ejemplo, dijo estar representado ¿no? por... Con el presidente Fernández, digo, Argentina tiene una posibilidad, como CELAC, ¿no? Digo, ejerciendo la presidencia pro tempore de la CELAC, tiene una posibilidad también de dejar este, un, un planteo este, en relación a cómo debe ser esta relación entre Estados Unidos y la región, ¿no? este Una, una relación en la que no tiene que existir ningún tipo de intervencionismo, digamos, bueno, como, como ya lo conocemos, ¿no? Pero digo, me parece que es una oportunidad, la, la Argentina. En, en, esto, en estos meses tiene ¿no? este, como una oportunidad de, de, de presentarse en, en diferentes espacios multilaterales, ha sido invitada al G7, bueno, el presidente Fernández tiene una reunión con Joe Biden, este, está la reunión del Mercosur, digo pero esta instancia de la CELAC donde están representados todos los países este, de, de la región este, me parece como una voz muy importante para eh, ponerle un freno de alguna manera o mostrar una posición diferente a este, lo que pretende eh, Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece que es una cumbre deslucida no solo por, por, la, por la misma organización eh, de la cumbre, sino también porque Estados Unidos llega este, con una agenda para América Latina que sigue siendo este, errática. Lo de la cuestión migratoria me parece central, este, no, que ninguno de los países digamos, más involucrados en, en la cuestión del Triángulo Norte haya eh, participado, digamos, este, me parece que habla también de esa imposibilidad de, de, de, de poder articular, ¿no? Un, un rol que, digamos, cuando Joe Biden era vicepresidente, tenía un, un rol similar, digamos, este, al que tiene Kamala Harris ahora. Eh, digo, me parece que ahí hay en la, en la administración demócrata este, una falta de, sí, quizás de, de, de creatividad, digamos, o de, o, de, o de decisión política, mejor dicho, eh, para poder establecer una relación con la región. Eh, ¿Cuál es tu lectura, estimada María Constanza, como periodista internacional, respecto a lo que se conocía ayer cuando se desarrollaba ya la inauguración de la Cumbre de las Américas y en los medios de comunicación internacionales? Eh, mencionaban que Joe Biden había tenido una conversación en línea con Juan Guaidó, ¿no? a quien le ratificaba como presidente interino. Entonces, frente a lo que está ocurriendo y minutos previos a lo que era ya la sesión de, de la novena cumbre de las Américas. A mí me parece que esa, digamos, ese, esos cambios de posiciones, no, este, porque de hecho este, digamos, Juan Guaidó no fue invitado a la Cumbre de las Américas como, como presidente de Venezuela, Digo, pero ese, ese cambio de posición me parece que responde también a ciertas eh, líneas internas dentro eh, de la administración demócrata, ¿no? de entre una línea más dura y una línea más blanda de cómo negociar con Venezuela, sobre todo en este, en este contexto donde se necesitan los, los recursos que, que tiene Venezuela, este, digo, en el contexto de, de, de, de la guerra este, entre Ucrania y Rusia, eh, digo, me parece que, que tiene que ver con eso, ¿no? que, que responde a, a esto mismo que, que venimos hablando antes, ¿no? este, es, es errático, yo no, no, no creo que, la, que Biden tenga este, una misma línea que la que tenía eh, durante la gestión de Trump, digamos así, sin, sin fisuras y tan calcada, me parece que siempre hay matices, pero los gestos responden a eso, los gestos responden a que no, termi no se termina de, este, de delimitar bien cuál es ¿no? esa, esa nueva estrategia este, que, que quieren los demócratas este, en la región, ¿no? un poco para, para separarse de... De, de los republicanos eh, entonces me parece que, que responde este, más a eso y que puede ir fluctuando también no este pero bueno está claro que este, la, la, la expulsión este, de la cumbre fue un mensaje este, bastante fuerte en ese sentido no Le digo la expulsión de Venezuela de la cumbre y ahora la pregunta es, ¿cómo terminará esta cumbre, María Constanza? ¿Y qué puede realmente lograr esta cumbre para el beneficio de todos los países que han sido partícipes de esta actividad internacional y que se sigue desarrollando y que estaremos al pendiente hasta la conclusión de la novena cumbre de las Américas? A mí me parece igual que los, que los espacios eh, multilaterales, eh, digamos, tienen ¿no? ciertas... Este ciertas eh, limitaciones diplomáticas, si querés, ¿no? Eh, me parece que lo que, sí, lo que sí nos deja esta cumbre es que este, América Latina tiene hoy, este, un, en, el, en, el, en el plano más global, digamos, este, en, en este plano este, más allá de lo regional, tiene relaciones con, con, con China, digamos, que, que no van a, a revertirse, por más que Estados Unidos intente frenar ¿no? esa, esa influencia, digamos, relaciones que también habrá que cuestionar cómo se están dando, digo, lo, lo que nos deja es que estamos parados, este, como la región, la región está parada, este, de una manera muy diferente a cuando este, comenzó esta Cumbre de las Américas, que además tenía ¿no? como principal objetivo generar este área de, de, de libre comercio, al que se le dijo que no en, en, en 2005, ¿no?, Con, con la cumbre de, de... con el no al alca, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que nos deja en un, en, un, en un plano donde, bueno, todos sabemos ya que América Latina no es la misma región y entonces que la relación que puede tener con Estados Unidos ya no es la misma, ¿no? Eh, y me parece que es algo de lo que la administración demócrata va a tener que tomar nota. Muy bien, muchísimas gracias María Constanza Costa por este contacto que hemos tenido para analizar el desarrollo de la novena cumbre de las Américas. Gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Estaremos al pendiente y te estaremos convocando nuevamente ya cuando finalice esta cumbre. Estaba con nosotros María Constanza Costa, periodista internacional, y a propósito de este tema nosotros vamos a revisar lo que sucedía ayer en la inauguración de la novena cumbre de las Américas.